Continuamos con los avances de NEO 18, el edificio más alto y seguro de San Carlos. La semana pasada se ha finalizado con el piso 8 hasta el vaciado de concreto de techo. Esta semana se vino realizando el trazo y armado de acero de las columnas y placas del piso 9. En los pisos inferiores se ha desencofrado el techo del piso 5 y se está haciendo la limpieza del mismo. Por otra parte... Este martes se terminó con el asentado de ladrillos del piso 3 y se continúa con el asentado del piso 4. Al finalizar con el tarrajeo de los dos departamentos del segundo nivel, se tiene programado el vaciado de contrapiso de este nivel con el primer piso. En Neo 18 seguimos avanzando cada piso a paso firme para brindarte la seguridad que tú mereces.